pasar con nuestro compañero Arismendi la antigua que está en la Defensa Civil con el señor Junior Tineo director de esa entidad aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Arismendi, vamos a ver qué nos tiene. Adelante.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 lo cual está favoreciendo la humedad de nuestro país verdad, y, y creando inestabilidad. Para la primeras horas de la mañana, la Oficina Nacional de Meteorología informa que se estarán presentando aguaceros, tronadas, aisladas. ¿Qué tipo de, de alerta tenemos? Nos encontramos en alerta amarilla, como provincia de Duarte, por el momento. Eh, re, ¿Representa peligro serio mínimo peligro? La alerta amarilla que ha emitido el Centro de Operaciones de emergencia es contra la crecida de ríos, arroyos y cañadas, el de tierra, por lo cual debemos estar pendientes de las zonas vulnerables, ¿verdad? Los que viven en las zonas vulnerables están pendiente de cualquier crecida de ríos repentina. Mientras tanto, nuestro equipo de trabajo se mantiene constantemente evaluando esta zona. ¿Hasta el momento tienen reporte de inundaciones acá en la provincia? En la provincia, el día de ayer en la noche, se encuentra el comunicado el distrito de, la, de los Contreras con el distrito de los peinados, por espacialmente, pueden pasar vehículos hasta el momento. ¿De borde del río Yuno o qué? No, no de borde del río, sino del río, el río se llama Azul. Eh, Entonces, ¿cuál es el llamado a las personas que viven en la zona vulnerable? A las personas que viven en la zona vulnerable, le pedimos que por favor estén atentos. ...y pendiente a los boletines emitidos por, los, por el Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil... ...y está pendiente a cualquier crecida de ríos repentinos, deslizamiento de tierra. ¿Puedes repetirnos de, del fenómeno? Que te... Actualmente las condiciones climáticas que tenemos es una onda tropical que está al este de Mar Caribe... ...que ha favorecido lo que llamo una, o lo que ha favorecido una vaguada ¿verdad? aislada en el país... ...que ha precipitado tanto la humedad y la inestabilidad climática. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Junior Dineo, quien es director regional de la Defensa Civil acá en esta sede central en, de la regional en San Francisco de Macorís. Detacar, señores, que eh, a la mañana de este miércoles una ligera llovizna y toda la noche aguaceros dispersos han bañado esta ciudad del Jaya, situación ya que pone en peligro a aquellas personas que viven en zonas vulnerables de San Francisco de Macorís. Macorís. Pueden observar lo que se vive en, este, en las afueras de esta Subdirección Nacional de la Defensa Civil de la Regional Noreste en San Francisco de Macorís, donde, repetimos, eh, ya se hace formal el anuncio de la declaratoria de alerta amarilla para la provincia de Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.